¿Qué pasa chicos y chicas? Hoy estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Brian Danich y hoy os traigo un vídeo, ¿vale? un vídeo después de una semana sin subir vídeo lo siento muchísimo por la inactividad que estamos teniendo en YouTube tanto en YouTube como en Twitch estamos teniendo una inactividad y es porque no estoy teniendo tiempo ahora mismo para estar haciendo vídeos, ¿vale? ya que estoy aprovechando más bien para salir a la calle con mis amigos ya que vamos a volver seguramente a estar encerrados en casa por el tema del COVID que está volviendo a evolucionar otra vez aquí en España Y bueno, eh, hoy os voy a traer la sensibilidad de Wallfish, ¿vale? Una sensibilidad que la ha vuelto a cambiar Wallfish, cambió más sensibilidad que yo Pero, os voy a decir un dato curioso, bueno, mejor dicho, dos datos curiosos Y es que Wallfish ha cambiado el mando de un Astro C40, lo ha cambiado otra vez a un mando de Xbox personalizado Que no sé muy bien cuál tiene, pero sí, ha cambiado otra vez al mando de Xbox personalizado y otra cosa que quería decirles es que en este vídeo vamos a traer otro código de mil pavos, eh, pero no son de 10 euros ahora. Recordar que ahora están ofertas esto, ahora es un código de 8 euros. Así que voy a aprovechar, ya que hemos llegado recientemente a los 4200 suscriptores para dar el código. Y encima están ofertas, es un chollo. O sea, voy a aprovechar este momento para gastar 8 euros en vez de 10, porque me voy a ahorrar 2 euros. Mis últimos... 8 euros que tengo en mi cartera, os lo voy a dar, ¿vale? El código estará para, el, no sé, quizás en medio de la partida y eso Porque os voy a explicar lo que vamos a estar haciendo ahora mismo, ¿vale? Os voy a traer la sensibilidad de la gente que ustedes me piden por los comentarios Que por cierto, comentarme aquí abajo cualquier jugador profesional que queréis que te traiga la sensibilidad Y vuestra idea de Epic Games también en otro comentario aparte, ¿vale? Me comentan un jugador, un pro player para que traiga la sensibilidad. Y aparte, otro comentario de vuestra idea de épica para que os arregue y para que os arregue a otras personas si queréis jugar unos torneos de tríos o lo que sea, ¿vale? Así que ya sabéis, pues comentar también por si acaso los puntos de arena para saber si sois buenos o no. A ver, ya, vale. Ahora sí que puedo mostrar la sensibilidad. Como iba diciendo, voy a estar poniendo la sensibilidad de los gente profesional, ¿vale? Directamente, sin tanto preámbulos ni nada, no voy a estar separando la sensibilidad, como mucha gente se queja de que el vídeo se hace largo Porque no, su no suelo mostrar la sensibilidad muy bien, así que os lo voy a mostrar todo de golpe, toda la sensibilidad de golpe Y si queréis ver mi, mi partida probando la sensibilidad, la veis, si no, os podréis ir, no pasa nada, os invito a ver el vídeo entero si queréis Pero si no queréis, no pasa nada, eso sí si no veis el vídeo entero, no vais a conseguir el código de 1000 pavos para Epic, ¿eh? es para Epic, no es de Playstation, es para Epic Así que vamos a mostrar primero la sensibilidad que Wolfish utiliza Primero, un 3.1 en construcción, es súper rápida, ¿vale? Es <ríe> súper mega rápida No sé cómo lo hace, obviamente, como sabemos, juega en PC, pero eh, aún así es muy rápida Edición 2.9 también es bastante rápida 47.45 son las que utilizo yo en Play, así que está bastante bien los potenciadores siempre 0-0, esto siempre os lo digo yo, que es mejor tenerlo al 0% y 0 segundos Potenciador instantáneo al construir, obviamente esto tenemos que tenerlo activado, ¿vale? Y luego, con la mira, 8% y 8%, igualita, igualita es la que utilizo yo Luego, horizontal y vertical 0% y potenciador 0 segundos, ¿vale? Como siempre Aquí viene importante, esto es muy importante, que Wolfis una vez utilizó la exponencial Pero se lo volvió a cambiar a lineal, y os sigo diciendo, lineal sigue siendo mucho mejor Llevo mucho tiempo sin jugar al Fortnite, os lo digo en serio Llevo una semana sin jugar al Fortnite realmente, más o menos, una semanita, ¿vale? Pero sigo diciendo que lineal es mejor y creo que nunca va a cambiar de opinión A no ser que cambien mucho el tema de lineal y exponencial Pero bueno, lineal sigue siendo mejor para entrar a rusear a cubos y todo eso Y exponenciales de lejanía, pero aún así, aunque seáis camperos, de igual como seáis Es mejor lineal, ¿vale? O sea, si estáis apuntados, obviamente hay que aprovechar al máximo, 100% Uso de movimiento del joystick 6 y 6 En mi caso, como mi mando lo tengo roto Lo tengo al 20-20, ¿vale? Lo tengo... Yo lo suelo tener al 20-20 si, os... si veis que el personaje se los mueve solo Ponerlo al 20-20 y, veis... y veréis perdón Que no se os va a mover nadita, ¿vale? No se os va a mover nada Vamos a probar la sensibilidad En arena, ¿no? Porque esta idea de campeones es un poco más chungo Pero vamos a probar una partida en solitario Para probar, ¿no? A ver cómo va la sensibilidad como iba diciendo, mi mando lo tengo roto, así que si no, no, si no os importa, bueno, no sé si cambiar la zona sin uso. Es que se me va a mover el personaje solo. Si veo que es muy eh, drástico, ¿no? Se dice, bueno. Si veo que es muy fuerte, en plan, el movimiento del personaje, lo voy a cambiar, ¿vale? La sensibilidad. Si no os importa. Obviamente no estoy en directo, no, nadie me está hablando ahora mismo, pero... Estoy intentando enviar mensajes interactuales con ustedes a, a través de una cámara Pero bueno, olvidémoslo mejor Vamos a jugar una partida ya No sé dónde caer, no tengo ni maldita idea El portátil se me está quedando sin batería Yo solo espero que no se me apague Pero bueno chicos, en serio, que me perdonen muchísimo por la inactividad, ¿vale? Eh, de verdad estoy muy inactivo ¿Veis cómo se me mueve el personaje solo? Mira, mira Se, no, se me mueve muy, muy solo Bueno chicos, voy a tener que cambiarla, ¿vale? Lo siento mucho La probéis en vuestra casa La sensibilidad si queréis Pero yo la voy a poner al 20 Lo demás igual como la tiene Wolfis ¿Vale? Así que a, llevo una semana sin jugar al forno ahora mismo no sé ni cómo se construía Pero bueno Vamos a, a caer en un sitio que no suele caer mucha gente Como el barco El barco es un sitio que me gusta mucho Si morimos al principio jugamos otra No se preocupen Porque yo soy muy manco Pero bueno mi objetivo de hoy es matar a dos personas Por lo menos No sé por qué la gente se me está uniendo a los grupos La tengo en pública y sin un retrasado Pero bueno A ver, vamos a concentrarnos un poquito Voy a bajar la cámara porque Me gusta que se me vea bien fresco Bien fresh, Con mucho flow Vale, no cae nadie en la... Bueno, pues mejor, chicos Bueno, mejor no O sea, yo quiero que caiga alguien Pero no pasa nada, ¿vale? No pasa nada Vamos a caer aquí Vamos a tocar la campana y vamos a coger el cofrecito. Oye, ¿cuánto tiempo hacía que no jugaba yo el fornita? hacía mucho, eh. Madre mía, de verdad, chicos. Perdonen por el retraso. No sé si se escuchará el juego. Espero que sí. Si no se escucha el juego, de verdad, me voy a pegar un tiro. Pero aún así voy a subir el vídeo aunque no se escuche el juego. Es que a veces se me traba, ¿vale? Y es, y es un problema que yo tengo. Que la capturadora a veces me da fallos y se traba. Y es algo que no puedo comprobar. Porque me sale que sí se oye, pero luego a lo mejor no se oye. Entonces... Es un gran problema que yo tengo con la capturadora Pero bueno Creo que no es la capturadora Sino más bien es el programa que se traba Pero Bueno, da igual El resumen es que si no se escucha Voy a tener que subirlo igual Porque yo paso Sinceramente lo siento mucho por decirlo así Pero es que paso de volver a subir el vídeo otra vez de nuevo ¿Sabéis? Lo que me refiero Es que muy ¿sabes? no tengo tiempo Ahora mismo estoy con prisa de subir el vídeo Porque llevo una semana sin subir vídeo Y eso es muy importante Tener un vídeo por semana por lo menos pero bueno chicos, que por cierto, seguidme, por favor, muy importante Si me siguen en Instagram, que está abajo en la descripción, por favor, os sigo, ¿vale? Aparte de que si me siguen en Instagram, yo os sigo también, hago un follow por follow ahí, bien fresco eh, Mis fotos están bastante de chill y me gustaría que vieran mis fotos, ¿vale? Son fotos tan BRL, por quien no sepa lo que es, son fotos en plan con filtro bastante cremas Que os podría interesar bastante, ¿vale? Voy a coger esto Uy, madre mía Esa ¿Por qué tengo tres espectadores en Fortnite? Ni que hubiera matado aquí a Ninja, macho Bueno, Ninja, Ninja Es que el pobre Ninja ya ni aparece en el mundo Pero bueno Uy Una pistola Por cierto, los subfusiles están Como... Ya no están tan rotos como siempre Pero sigue estando muy bien, eh cinco espectadores Pero... What the fuck? O sea, todo el mundo me quiere ver a mí ahora Jugar al fornite Viendo lo manco que soy, o okay. que? Bueno, vamos a tomarnos esto Perdonen por que esté tan callado, Pero es que tengo que concentrarme un poco en picar, ¿sabéis? Es que, no sé, yo soy el típico que, que se concentra para todo Porque me lo tomo... Soy muy competitivo, señores, lo siento Soy muy, muy competitivo Todo, todo, todo, me lo tomo competitivamente Pero todo, cuando digo todo es todo Así que, eh, madre mía todo, todo me lo tomo muy competitivamente Es que me concentro para hasta jugar al parchi, ¿sabéis? No sé por qué soy así, pero bueno, me gusta hacerlo Siempre me gusta ganar, nunca me ha gustado perder en nada No sé ni perder a las chapas, así que... Bueno, eh, necesito una escopeta, eso sí es lo que yo necesito ahora mismo, gente Y no puedo dejar de hablar, porque un vídeo en el que yo paré de hablar... Va a ser muy aburrido, ¿sabéis lo que, me a lo que me refiero, no? Solamente haré cortes, ¿vale? En el vídeo este. Haré algunos cortes o algo, no lo sé. Para que no se haga tan pesado el vídeo, ¡qué bueno! ¡Oh, shit! ¡Qué flow! Necesito ver alguien. Chavales, tengo un Audi ¿Qué coche sería este? La verdad es que no sé Vale, creo que hay un coche aquí Wow, qué modo de rapo Este es mío, eh ¿Qué haces? <risa> <risa> La kill más fácil de mi vida, o sea Ha sido como muy fácil, ¿no? <risa> La kill ha sido muy fácil Bueno, así se gana una kill, chicos ¡Oh, musicote! ¡No, esto tiene copy! Espérate, espérate Esto tiene copy No tiene copy No sé, ¿eh? Esto, yo creo que sí tiene copy Como tenga copy, chicos, denunciar a Fortnite Como esto tenga copy No, yo lo cambio la. Yo cambio la canción, por si acaso Vale, ahí hay un tío no hay un tío Esta no me gusta Uh, el tío es bueno Oh my god Oye, es muy rápida esta La asesidad es muy rápida Me gusta que la asesidad sea rápida Oh shit, man bro! What the fuck? Ay Dios mío, se me está llenando la 4 todo el rato Hay un tío todavía Uy, one loot en el bowl Es muy bueno la sechilada cabrón, tío Uno muerto y el otro Me he puesto un poco nervioso, hay que reconocerlo. Está ahí como que. Meteis saca estaba el tío, ¿sabes? En plan, what the fuck you bro, bro? Y el otro está por aquí abajo. Creo que está abajo del todo. No sé, lo estoy escuchando, tío. No lo no, A ver, lo escuché por un momento, ¿sabéis? Creo que está aquí. No, ¿verdad? I don't know Where are you bro? Where are you? No, no, no, no, no, no, lo veo No lo veo Gracias por el disparo, tío, te lo agradezco ¿Estás en un árbol? Uy, qué bonito No me lo puedo creer Sabía que iba a ir a, a ponerlo el cabrón este. Me había hecho plus. Gracias por dejarme curar. El tío es malo, el tío es malo, pero sabe jugar. Es inteligente, pero malo, ¿sabéis? Pero es inteligente el tío. ¿Cuál es el loot? Se piensa que va a ir a por el loot atrás. Vale, está el loot ahí. Vale, perfecto. No, no creo. Ay, mamá. Oh, eres es mío. ¡Pum! ¡No! Era mío. Me voy a curar por si acaso. El tío es mío, o sea, ¿sabéis lo que digo? Que me va a costar lo suyo, pero es mío. No está. El... Este tío es lo que digo yo. Es malo pero inteligente el cabrón este. GG, chicos. Uy, me he equivocado. Oye GG. Oye, oye, porque no está mal la sensibilidad, es ¿eh? bastante, bastante rápida. Es muy rápida, chicos. Muy rápida, pero muy buena como habéis visto He ganado mi primera partida del día Y no está mal, no está mal Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo Os voy a dejar el código De mil pavos por ahí No sé si lo habréis visto O a lo mejor lo pondré ahora o luego Quién sabe, hay que estar atento Por eso tenéis que ver el vídeo completo Pero sabéis lo que digo, ¿no? Bueno chicos, espero que les haya gustado Si es así, dale un like Y no olviden suscribirse si llegamos a los 4300 suscriptores sortaré otro código de mil pavos, así que ya sabéis, cada 100 subs, un código. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.